La madre que parió al diablo Ah, por lo que preguntáis Que si la gorra, que si la equipación, que si las camiones Todo aquí abajo, en la web Dicho esto y respondido Lo hemos roto todo Mira, mira, mira Mira, mira Mira cómo está la otra también eh, de atrás de la bici de Adri la hemos salvado de milagro y es que hoy bajábamos como locos y nos hemos pegado 101 kilómetros en 4 horas y 10 minutos. Hemos entrado en podio de equipos, hemos entrado octavos, novenos, séptimos, no sé muy bien de categoría, hemos volado y lo hemos destrozado todo pero no hemos guardado nada, entonces hemos tenido que parar incluso un momento para reparar pero lo hemos salvado y sobre todo hemos salvado la lluvia porque esta noche... Familia. Esto es Mongolia. Eh, os dejo aquí abajo el vídeo de la etapa 1, pero es que esto es la noche de la etapa 1. ¿How are you? Good, how are you? A little bit tired, but good too. Yeah. Adri, ¿estás vivo? Yes, vivo? Estamos vivos, estamos eh, vivos. Mañana lo vamos a reventar, y... ¿sí o no? Gas, gas. Venga, vamos para allá. Y estos son los kilómetros que nos hacemos a las 7, 8, 9 de la noche, Viniendo una tormenta que flipas para poder subir el vídeo y ahora subir la foto, Instagram y estas cosas es decir, Mongolia es todo aventura y aquí se hace lo que se puede para poder teneros informados ¡Vamos para allá! The storm is coming, motherfuckers Winter is coming Estos son los gers donde dormimos esto es el campamento, hemos tenido que volver porque el tema internet está jodido no hemos conseguido de momento subir el vídeo todavía estamos en ello pero mirad la que se avecina, la que nos viene y vamos a ver si esto es solo durante esta noche o nos dura también durante la UPAPA. Uh, ¿Machete o no machete? hoy machete total, sí. ¿Sí? Además, el cabrón le ha robado la bici a Zugásti. Estas son unas patas de jabalí, como Dios manda. Eso es. ¿Vamos animados y motivados o no? Motivados, buscando el reto y a conseguirlo. Venga, motivado el que tengo aquí colgado. Aquí tenemos la rueda a seguir. Oye, hoy he traído la cuerda, ¿me vas a estirar o no? Hoy he traído cuerda. Si no te estiro de la cuerda, vigila que estiraré de la otra cuerda, así Estira. que... Hay poca cuerda aquí para estirar. ¿qué pasa? Bueno. Oye, esta noche te he visto bien, sí. has cantado bien con Monserrat Caballero, Barcelona, lo que pasa es que lo hacías. Pero bien, eso quiere decir que has descansado profundamente descansado, tío ¿Sí? ¿Sí? ¿Te vamos a dar duro hoy? Esta segunda etapa no va a ser lo ¡Vamos, familia! para abajo pero muy rodadora ahora viento en contra pero estamos llevando media de 28 durante estos primeros 40 kilómetros de etapa, hoy son 101 y mira, mira, mira todo el rato con la sensación de que nos va a caer un diluvio pero de momento la cosa va aguantando y Parió al diablo Las subidas de Mongolia Decían que eran tendidas Y esto sube más Que el precio de la electricidad cada año tú Venga, venga Vamos, chavales Vamos, Ari Venga, venga, venga Venga, ¡Venga Adri ¡Uh! Venga, va Va, que sube de mentira esto ¡Uh! Uy, uy, uy, uy Uy, uy, uy, uy Mira ¡Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy! ¡O sea que uy de jamón, ¡No, Dios, dice que está ya el culito de par de nueces, Luquita, papá, como dron? Acá estamos. Ah, te va a cortar el pelo con las hélices o qué? Sí. <risa> Big boss. Big boss, how are I doing? Good. You look great, brother. Oh, well done. Uh, Drone por aquí, Adri por ahí, Ari por aquí y bajada por allá. Vamos. Abajo de equipo de Hermandad, Buenos Aires, Barcelona, Zaragoza y ahí en Argentina tienen un Cid campeador que se llama Martín Fierro y que dice así: y Dice, lo vamos a modificar. Dice, los amigos se han unido porque esa es la ley primera. Porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Su puta madre, chavales, en los llanos estamos volando 37-38. Tren de la Bruja, debemos ir octavos, séptimos de categoría, yo creo que terceros, cuartos por equipos y sobre todo, me estamos guardando la mierda. Ojo con nadie que va a reventar, pero disfrutándolo en equipo, pasándolo muy bien y con unos paisajes de locos. Tenemos a 500 metros Ahora importante Si en un minuto no les pillamos, ya no les pillamos Así que rueda, abre. te llevo, eh Arriba, justito Este sprint le va a matar, pero Faltan 30 kilómetros metros Y hay que llegar al grupo, nos vamos a comer Todo el viento Vamos, vamos, vamos, vamos vamos Venga, venga, venga Va que están ahí, va que están ahí, va que están ahí Venga, venga, venga Rueda, rueda, rueda 30 segundos más y estamos, eh Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. Vamos, vamos, vamos, vamos, venga, venga, venga. Ojito a dónde nos han puesto el campamento. Cinco estrellas. Cojones. Vamos ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Jai! Ah. ¡Hombre! ¿Guarda un poco, tío? No, no, ya, era. Iban los líderes y detrás de los líderes venía él Ay, con pero... el machetazo. ¡Vamos! Sí, ¿Cómo ha ido yo, esto? Yo, ¿Bien? Yo fundido, ¿eh? ¡Hombre! La subida de esta última que iba a pedir en contra jodido. Bueno, era día para apretar, pero luego los últimos 20 venía el 20 en contra y su puta madre. Así que sí. nada, descansar. Masajito que eh, me ha tocado. Me ha tocado masaje antes de las 9. ¿eh? Sí, me ha dicho que el masaje se lo doy yo hoy. Y digo, va, te lo doy. Y me dice, si puede ser sin manos, digo, a tu ¡Marran!